la Junta Central Electoral comienza a oficializar o comenzó a oficializar los ganadores de esta contienda electoral en el sector eh, eh, de los diputados los congresistas de la cámara de la cámara baja yo eh, que está el caso de, de, de, de olmedo Cava, eh, eh, la Nicolás eh, Hidalgo que es una ¿Talgo? novia. Prácticamente es un fenómeno, porque la primera vez que aspira es inmediatamente inserta, como el segundo más votado. En está un partido el... nuevo, en un partido nuevo, franquecito, no muy viejo. No, no, no, no ahí es fácil. <risa> está, está, ah, está, no. el, está, no, está el eh, Lupe Núñez, que hay que reconocer a Lupe Núñez, que es un verdadero líder en, esta, en esa zona del bajo. Pero Luz. gana, gana fácil y sin bulla Antigua, yo decía, yo decía serio ahorita que eso es una, una muestra de que realmente el grueso del voto está en esa zona, antigua. porque fíjese en los que salieron de esa zona, Lupe Núñez, eh, Jerry, Jerry Acosta, ¿verdad? Eh, y el otro José Luis Rodríguez. José Luis Rodríguez. Son esos los tres de esa zona de los municipios y aquí eh, de San Francisco de Macorís, eh, sale Nicolás, Hidalgo y Olmedo Cava. O sea, realmente el grueso de votante antiguo definitivamente está en los municipios, por lo que debe ser el blanco que deben seguir los políticos de aquí en adelante eh, hacerle trabajo político en esos municipios si quieren eh, que se materialicen las aspiraciones que tengan a partir de este momento. Definitivamente. Y lo que te, y, y lo que te digo del caso de Lupe Núñez, que es una... una es, prácticamente una, es un fenómeno en el sentido de que Lupe Núñez se dijo en el tiempo en que los diputados arrastraban al senador, llevó, empujó a Milka Romero durante tres periodos. Tres periodos, tres periodos. Durante tres periodos. Entonces, ahora cuando se individualiza la votación, que cada diputado, o sea, que los diputados son no arrastran y los senadores tienen ellos que salir a buscar su voto. A Milka Romero pierde y Lupe vuelve y gana. O sea, una suma y, y yo decía antiguo que cuando, se, que cuando se instituyó este nuevo estilo, sobre todo como usted señala, del senador de los Diputados que tenían que Casas con sus propias uñas, se le votos claro. y se le va a hacer un poco difícil a esos candidatos que tenemos en los municipios meterse a esta zona, por ejemplo, de la ciudad, de del municipio cabecera que es San Francisco de Macorís, porque realmente son poco conocido en el sentido que no hacen vida política ni vida social en toda esta zona, yo pensé que se iba a hacer un poco más difícil, pero sin embargo sí. esto ratifica lo que yo al principio de que el voto duro, el voto grueso está en los municipios Mira, y, eso, y eso se hizo en toda la geografía nacional, donde los nuevos senadores que no tenían, que no habían eh, sido candidato anterior casi todos ganaron, porque ellos buscaron su voto a el, el, el, si tú te fijas no, no hubo sumatoria. Se ve que esos senadores eran, eran eran ¿sabe qué? Eran generales sin tropa. Sin los diputados, ellos no ganaban. Entonces, esta nueva modalidad los sacó automáticamente de la contienda. Eso se reveló, eso, eso fue en el en el fíjate bien en la geografía nacional. Con relación al caso de los, de los senadores y los mismos diputados, porque debo decirle señores, que este Congreso que había o que hay Todavía es un Congreso de 14 años ordeñando la teta del presupuesto de la República Dominicana sin hacer nada, porque es muy poco. Bueno, hay que ver qué es lo que hace un senador que le da uh, dinero del barrilito, no de lo de él, del barrilito a, a, a, o del cofrecito a, a, a, a instituciones de que se el lucro, que no todo lo hace. Pero hay algo importante aquí, señores. Decir que ya en la República Dominicana no va a haber a Mable Castro. 30 años en el Congreso, señores. 30 años, 1994, 2020. 30 años en el Congreso. Usted dice que usted no va a ver a, a, a, a Wilton Guerrero en Batista, a Tommy Galán en San, Cristóbal, en San Cristóbal, a Cristina Lizardo en Santo Domingo, en la, en la provincia de Santo Domingo. Que usted no va a ver eh, el mismo caso de Euclide de, de, de, de, de La Vega. O sea, son gente, son gente señores que ya eh, la pantalla del televisor estaba eh, al explotarse de verlo a ellos todos los días, eh, Charlie Mariotti le digo que son 14 años que tenía plata nosotros en Macorís tenemos el privilegio de haber tenido diputados de 24 años en el Congreso <risa> el privilegio con una, una prolífera de, de, de, de, de proyectos y, y resoluciones que han impulsado, sí, eso, que han impulsado so, el desarrollo de, de toda, la. Pandemia. Sobre todo Antigua, que esperamos todo este tiempo para darnos cuenta que eran autores de ese proyecto. Que se salió a ah. lucir en esta campaña electoral. Que no sé si usted los conocía, pero yo desconocía que todos esos cientos de proyectos habían sido impulsados eh, por eso que fue, fueron diputados tanto tiempo, por la provincia de Duarte. Bueno, parece que pedimos, pedimos el contacto, señor, con momentáneamente con Ramón Antigua, vamos a ver si, si de nuevo podemos hacer conexión para que continuar compartiendo. Correcto, ahí está Antigua. Continúa Mira, eh, también aquí hay algo hay algo que muestra, señores, que nosotros como votantes tenemos que, que, que revisarnos. Amén de que hay una gran, eh, hubo una gran votación, eh, no el tema de la juventud, sino de, de, de personas que cambiaron la, la mentalidad. Porque debo decirle que esos funcionarios malísimos y esos diputados y senadores malísimos que tuvimos en 14 años tienen un cuarto del, del, de, de, del Congreso eh, lleno con los hijos, la mujer, la, la, la, la suegra. O sea, una vulgaridad. O sea, se van y dejan un hijo, la mujer o a, o a la suegra. Hay casos ahí. Un cuarto de la, de la población... El, de la población legislativa un cuarto de la población legislativa 25 de cada 100 legisladores tienen la hay antiguos hay antiguo y dándole seguimiento a esa vocación de servicio familiar, no hay familiar. por ejemplo, no familiar, por ejemplo, por ejemplo no, ya no son no, es ese, ese, ese seguimiento a la herencia sí, a la herencia sí. que le dejó su papá. ya usted Opa. puede Opa. ver que hasta que hasta temprana edad ya el hijo de los Jorge Mera, ya tiene un hijo claro. diputado, ¿no? y, sí, y Lionel tiene uno. Eh, que, no dejan, que no dejan a los infelices de la, de, de la provincia, lo de la como decimos los macorizanos, eh, a los de la Lome de los paulinos que se fajan a trabajar, que son dirigentes del partido, que, son, que tí, son fundadores del partido, y que lo que le dieron fue... Porque no podemos hablar de capacitación, porque, oiga, yo le voy a decir una cosa. A ese congreso van cosas, ¿eh? Como yo no hable de eso, de antiguo, antiguo, antiguo, no hable de eso, que después se molesta Guerrero Heredia, mm. que cree ¿Qué? que solamente el doctor Guerrero Heredia después se molesta, sino porque para Guerrero Heredia solamente los que tienen nivel deben eh, no, los, soltar por pueblos <risa> electivos. Oye, que yo te voy a decir, yo te voy a decir una cosa y te voy a poner dos ejemplos con nombre. Cómo tú eh, en un país donde el, donde el transporte ha tenido. Unos niveles de dirección como los que ha tenido la República Dominicana, señores. A, a Balaguer solamente lo arrodilló el sindicato Nachocín, sindicato Ajá. de choferes. Ajá. Y a Leonel, y entonces en la, nueva, en la modalidad que hay ahora, a Leonel y a Danilo, sobre todo a Leonel, lo amarró el transporte. Claro, el, y, y tiene dos senadores ahora, señor. Ay, sí, señor el, Antonio Marte, senador. Entonces tú me preguntas, ¿cuál es la capacidad? Oye, ¿cuál es el problema, eh, eh, eh, Vito, doctor, y amigo televidente? Nosotros tenemos hijos que están, unos que están, en el caso mío, los tres eh, terminados en la universidad ya. Ustedes tienen hijos que están estudiando eh, en, en la universidad. Y que no me escuche ningún muchacho de esos que está estudiando en la universidad. Claro que ¿Para no. qué están estudiando? No, así mismo... ¿Dónde es? va a... eh, eh, espacio. Si usted no tiene que ir a la escuela, simplemente tiene que meterse a un sindicato, a un jodido partido, y ya sí. usted tiene un... Un, un congreso que es suyo, un ministerio sí. que es suyo. Una, no, Entonces, la facilidad de trabajar hasta los 60 años. De, de cara al futuro es, un, es, es una vergüenza, es una burla. Porque tú crees que es posible que el, y te voy a mencionar el nombre, que por ser hijo de Leonel Fernández tenga, tenga, que, tenga que ser diputado obligado. Ah, sí. sí eso, eso es parte de la herencia, lo que, lo que acabamos de decir, antiguo Entonces yo te voy a decir una, otra gente, haciendo comedia, haciendo comedia que muy mala, por cierto, al Congreso. Mm. Pero por el como le digo una cosa de una, dos, así como puede ir el hijo de Orlandito, usted dice que ya es una herencia, así puedan ir también los otros. ¿Pero es? Lo, Los hijos de Machepa. Pero, sí, pero, lo, pero, pero los hijos pero es, de Machepa es porque pertenecen a un sindicato, pertenecen a una, a una, a una agrupación eh, política, pero no por condiciones. Claro. O sea, no hay condiciones, de ningún lado hay condiciones. No, el que el, te digo, ¿para qué tú dedicas diez, eh, sí, cinco, no. diez, die, 17 años estudiando en la universidad, en la primaria, en el, en, en el liceo? Uh -huh. Fajado estudiando una formación familiar supra extraordinaria que te dan en tu casa, si tú ves que quien te va a dirigir en el Congreso no ha llegado al cuarto de la primaria. Eso es no ha necesitado eso. Y hoy es millonario. Porque, porque señores, recuerden lo que yo le he dicho a ustedes. El único país, yo creo, del mundo donde el, el, el, el presidente de, de, del sindicato, te lo voy a poner por ejemplo, el, el presidente de ADP no da clase. El presidente de no maneja vehículos. No, exacto. Yo, dicho, yo creo que no he dicho, person. El presidente del colegio médico es médico, pero no da consulta. No es que sea, no ejercen. No, por no, no, porque entonces, es una profesión. Entonces, desde que tú llegas, el, el, el, el presidente del colegio de abogados. No, no ejerce porque está dedicado al sindicato porque el sindicato lo da todo claro claro el doctor solo no va el doctor por sí solo no va a conseguir pero yo, yo, conozco, yo desde que tengo dientes estoy viendo un tipo un viejito metido en el palacio de que el eh, gobierno triparte de vaina tripartito para salario y que yo cuando yo no sé dónde trabaja ese señor tiene que estar pensionado porque ya tiene como ochenta pico de años pero yo no yo tú, a nadie me ha dicho a mí dónde trabaja ese señor pero yo te voy a decir una cosa ¿Dónde trabaja pepe Abreu? Ese es lo que yo digo. ¿Dónde trabaja, amigo? Dime, dime, dime dónde. U usted ha sido un hombre progresista toda la vida. Usted es un dato que usted lo debe conocer. ¿Eh? Dime, es verdad.